Cocreate 7, despierta el poder de tus virtudes. Alimentación real con Diego Gaitán. Bienvenidos a todos mis amigos Ketos y para los que no son Ketos también. En este nuevo episodio vamos a hablar del ayuno intermitente. Mi nombre es Diego Gaitán y te invito a que te unas. El ayuno intermitente es una herramienta que podemos utilizar tanto en una alimentación cetogénica como en una alimentación convencional, por eso no le tenés que tener miedo y desterrar el mito de que hay que comer cada tres horas porque eso no nos viene funcionando. En cambio el ayuno te va a ayudar a tener más energía, vas a crear cetonas y vas a crear hormonas de crecimiento. Los beneficios del ayuno intermitente son varios. Te voy a nombrar los primeros y creo que tres más importantes. Al hacer ayuno intermitente vas a tener más energía, aunque pienses que al no comer no tenés energía, es todo lo contrario. Cuando no comes, tu cuerpo empieza a utilizar su propia energía y es por eso que vas a sentirte como más potente. Te lo digo yo que era de comer cada 3 horas, no hacía ayunos y me sentía todo el día cansado. Cuando empecé a hacer ayunos, empecé a sentirme cada día con más fuerza y con más energía. Los beneficios también vas a encontrar en la quema de grasas cuando uno no come el cuerpo utiliza la grasa almacenada como fuente principal de energía también vas a llegar a la autofagia que es el rejuvenecimiento celular vas a utilizar esas células que ya no se utilizan esas células que están obsoletas las vamos a reconvertir en energía potable para nuestro organismo también vamos a a crear hormonas de crecimiento las hormonas de crecimiento son hormonas que nos ayudan a regenerar nuestras células que a medida que van pasando los años y nos hacemos más grandes cada vez tenemos menos hormonas de crecimiento por eso el ayuno nos va a ayudar a aumentar y a sentirnos como si estuviéramos a los 20 años para comenzar con el ayuno intermitente es muy fácil simplemente tenés que terminar de comer Sí. Tu ayuno va a comenzar cuando termines tu última comida del día. Es ahí donde se empiezan a contar tus horas de ayuno. Y te doy un tip. Te recomiendo que esas horas de ayuno empiecen en tu última comida a la noche. Para que puedas aprovechar cuando estás durmiendo tus horas de ayuno. Para romper un ayuno es importante romperlo con un alimento real. Por eso vamos a aplicar lo que yo te decía de utilizar alimentos ricos en proteínas y grasas saludables puedes romperlo con dos o tres huevos media palta y una cucharada de aceite de coco lo puedes romper con una pechuga de pollo y una ensaladita de tomate y lechuga la idea y acá es muy importante no romperlo con excesos de carbohidratos de harinas de azúcares y mucho menos aceites vegetales porque vos pensá que lo primero que va a obtener tu cuerpo y a nutrirse es de lo que vos le vas a dar en esa primera comida cuando rompas el ayuno protocolos de ayuno cómo puedes empezar con tu ayuno lo que te voy a recomendar es que empieces con el ayuno más cortito y más adaptable para todo tipo de personas que es el de 12 12 es decir 12 horas de tu día donde vas a comer y 12 horas donde vas a hacer esa ventana de ayuno ¿Cómo lo puedes aplicar fácilmente? Es decir, si vos terminaste de cenar a las 8 de la noche, vas a dejar pasar 12 horas para volver a ingerir comida. O sea que tu desayuno tendría que ser a las 8 de la mañana. Esto te recomiendo que lo hagas más o menos por una semana, 10 días. Cuando ya te sientas bien, que llegas correctamente a esas 12 horas de ayuno, sin pasar hambre, sin tener ningún síntoma raro, te recomendaría que empieces a estirar de 2 horas y hacer un ayuno de 14 horas. Es decir, si terminaste de cenar a las 8 de la noche, tu primer comida tendría que ser a las 10 de la mañana y así sucesivamente. Tenemos varios protocolos de ayuno tipo el de 12-12, el de 14-10 y el de 16-8, que son los que más recomendamos hacer. El de 16-8 es uno de los ayunos que te va a ayudar a regular tu ansiedad, vas a bajar de peso, vas a sentirte con energía y no vas a tener ninguna complicación en hacerlo. Es decir, vas a estar 16 horas sin comer y en ese lapso de 8 horas vas a tener que hacer tu ingesta de comidas. Pueden ser 2 o 3 comidas en esas 8 horas del día. Lo que puedes consumir en el ayuno es agua, soda, infusiones, ya sea té mate, café, mate cocido, la infusión que a vos te guste y lo más importante y no olvidarte nunca de los electrolitos. Los electrolitos son los minerales que te van a dar energía para sentirte al 100% mientras estás haciendo ese ayuno intermitente. Con el tema del edulcorante siempre es algo que, que se pregunta mucho y yo lo que te iba a recomendar con mi experiencia es que si venís utilizando cantidades de azúcar y empezás a hacer ayunos y utilizás edulcorante siempre líquido, puedes agregarle algunas gotitas para que te pueda hacer mucho más amigable el comienzo del ayuno. Pero recordá que el edulcorante es un químico que te puede traer alteraciones en la insulina y generar más ansiedad por cosas dulces, por eso si puedes hacer un ayuno totalmente limpio sin químicos va a ser mejor para tu salud recordemos que el ayuno es algo natural es una herramienta que podemos utilizar y mientras más natural lo hagas mejor va a ser para vos y más beneficios vas a aprovechar por eso como te dije toma agua toma soda toma infusiones y toma minerales que son lo vas a encontrar en la sal del himalaya en la sal marina y también en agua de mar y si vas a utilizar edulcorantes, hacelo sabiendo que es un químico que no está bueno que lo agreguemos a nuestra alimentación y más en un ayuno. Por eso, mientras menos edulcorante le pongas o directamente no le pongas a tus ayunos, vas a hacer algo increíble. Muchas gracias por estar en este episodio donde hablamos acerca del ayuno intermitente. Quiero invitarte a que escuches y veas el próximo episodio donde vamos a hablar de los minerales, electrolitos y cómo prepararlos. Así que muchas gracias.